Buenas noches a todas, a todos. Eh, encantado de que estéis ahí siguiéndonos, como nos consta, y haciendo posible que este proyecto de comunicación, Rojo y Negro TV, eh, siga adelante. En el programa de hoy vamos a presentaros el último número que hemos editado de la revista Libre Pensamiento, que tiene un dossier que hemos titulado Desvelando aportes libertarios a la cultura. Bueno, concretamente... Sería el, el, como el segundo dosier, la segunda parte de un número anterior que hicimos, el 104, también dedicado a ver los vínculos y la, la, la, la comunicación interna que existe entre la cultura y el anarquismo y al mismo tiempo el anarquismo y la cultura, esa relación bidireccional. Y partiendo de la base de que para el anarquismo, para este pensamiento, para esta ideología, la cultura, la formación, las artes son esenciales con objeto de que nos pongamos a disposición de que las personas... ...seamos capaces de transformar la sociedad... ...la herramienta de la cultura nos parece fundamental. Bueno, pues para abordar eso... ...como siempre contamos con autores y autoras que nos acompañan... ...y que han participado en la elaboración de, de este dossier ...y que paso a presentaros. Ya hemos cambiado el formato de nuevo... ...en el sentido de que teóricamente hemos superado la pandemia... ...y ya podemos estar aquí cuatro personas... ...mientras que antes estábamos dos... ...pues estamos cuatro personas y al mismo tiempo... Eh, también vamos a conectar con otros dos autores por videoconferencia que os presentaré en su, en, su, en su momento. Bien, pues paso a presentaros entonces a la primera persona, a Carlos. Buenas noches, y bienvenido, Carlos. Buenas. Carlos ha sido coordinador de este dossier junto con otro compañero, Emilio Pedro, y, y nos hablará de, de, de, de, del mismo. ¿no? Bueno, Carlos es profesor de matemática durante más de 30 años, Actualmente ya está jubilado, pero ha dedicado su vida íntegramente a, a, al tema de las matemáticas, intentando que fuera pues, la expresión de un espacio para, para la creación y el pensamiento libre. Es componente, conferenciante, autor de numerosos artículos, forma parte del Consejo de Redacción de Libre y Pensamiento. Bueno, y para que os una idea, le concedieron el premio General de los Ríos por variaciones sobre un mismo tema, una cita con la creatividad en la clase de matemáticas. ...o sea que las matemáticas no son tan arduas ni muchísimo menos... Claro, nada. ...pues nada, muchas gracias Carlos por estar aquí y encantado... Gracias. Eh, ...a la derecha contamos con Carlos Monti... ...buenas noches... ...buenas noches... ...que es un abogado en activo... ...especializado en derechos civiles e inmigración... ...periodista cultural, crítico musical... Eh, viene participando desde, desde los años 80 en lo que fue la movida fascinerosa, presentador y director de magazines culturales alternativos desde los años 80, colaborador habitual en numerosa prensa escrita y digital, director y coeditor de la revista Frost Press, bueno autor de, de biografías musicales como sobre el grupo REN o Bob Marley, y autor, por ejemplo, del libro Positive Vibration eh, bloguero y actualmente pues, analista político en el programa de Radio Clara es lo que hay y eso lo desarrolla todos los martes desde hace ya bastantes años. Mucho tiempo, sí. Bueno, pues con un dilatado, un dilatado expediente y currículum eh, nos hablará de su artículo relacionado con el PUN y el anarquismo. Pues muchas gracias, Carlos, por el esfuerzo de, de presentarte aquí. No, no, no, solo faltaba. <ríe> Muy bien. Eh, también nos acompaña Tafino Bertolo, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de lengua y literatura de enseñanzas en Media... crítico literario, cofundador de la Escuela de Letras de Madrid, director literario de editoriales como Debate y Caballo de Troya, y, y ha publicado numerosos libros, solamente por citar algunos los más recientes, una política editorial del año 2022 o 55 libros de la literatura española del siglo XX del año 21. Pues igualmente muchas gracias Constantino por estar aquí. Y, .y acercarnos tus conocimientos y tu, tu presencia. Muchas gracias a vosotros. Eh, finalmente nos acompaña también el plató. Eh, la compañera Charo Arroyo.. que es nuestra socorrista en caso en caso que nos encontramos ahí un poco desesperados. En el sentido de que. Eh, le hemos pedido que participe en el programa porque porque a otros autores no podían participar, entonces que comente en, en concreto artículos, que, un artículo que va relacionado con su ámbito de trabajo, como es la recuperación de la memoria libertaria. Ella es licenciada en Derecho, afiliada y militante de la CGT desde, desde 2001, y coordinadora, como digo, de la Comisión de Memoria Libertaria de la CGT. También forma parte del equipo de redacción, bueno es una feminista y anarcofeminista, activa y su trayectoria en pues, el la capacitan para estar aquí, formar parte del equipo y, y por supuesto para gestionar la organización. Y siempre pues eso intentando, eh, no es discriminación ni positiva ni negativa, pero siempre un compromiso que tiene la organización es la organización y la revista es que, pues, que escriban hombres y que escriban mujeres porque el, el, el, la presencia de las mujeres, su impronta, su... ...su estilo de hacer las cosas también son absolutamente necesarios... ...para ese mundo de igualdad que queremos... ...pues muchas gracias y bienvenida... Encantada de participar... ...muy bien, hechas las presentaciones... ...como digo, después presentaremos a las personas... ...que nos van a acompañar por videoconferencia... ...y para entrar en materia... Eh, ...hemos preparado, el equipo técnico nos ha preparado... ...un pequeño vídeo de dos o tres minutos... ...en el que recogemos ideas básicas... ...que yo creo que nos pueden servir para luego iniciar los debates... ...pues adelante... Los regímenes neoliberales, que cada vez están adquiriendo más tintes totalitarios y neofascistas, atentan contra cualquier atisbo de cultura hecha desde la libertad. Pareciera que la cultura construida desde la individualidad creativa del artista, en uso de su plena autonomía, con la perspectiva de configurar una cultura colectiva, no le va bien al poder y sus planteamientos autoritarios. Estos regímenes, en plena decadencia ética y moral, para imponer progresivamente los postulados y valores de su modelo político, social y cultural, caracterizado por el sectarismo y la exclusión, recurren a la castración y censura arbitraria de toda creación artística y cultural generada desde la disidencia e independencia. Quienes niegan la creatividad cultural libre están apostando por la uniformidad, el pensamiento único, lo políticamente correcto, la pasividad, la sumisión, el adoctrinamiento, la obediencia a crítica a sus normas y leyes, hasta finalmente degenerar en intolerancia y justificar la deriva totalitaria del actual sistema neoliberal, convertido en antesala del neofascismo. Para transformar esta realidad, la cultura es una de nuestras mejores herramientas para defendernos del sistema reaccionario. El movimiento libertario siempre ha contribuido a la configuración de esa cultura alternativa y libertaria como el mejor antídoto, la mejor vacuna de la población. La cultura, la creación artística surgida desde la espontaneidad, la iniciativa personal, el pensamiento sin ataduras, ajeno a todo principio de autoridad y con perspectiva de cultura colectiva, es el líquido amniótico en el que navegar y vivir para hacernos inmunes, de desenmascarar y deconstruir los mecanismos de control mental de ese virus neoliberal y neofascista que subyace a su modelo político-social-cultural de privilegios y elitista. Una cultura alternativa, en libertad individual y colectiva, alejada del poder político, propositiva, de acción, más allá de la simple resistencia crítica popular al margen del poder y el discurso oficialista. Creación artística y cultural para crear, pensar, expresar y actuar sin dogmas ni trabas que humillan al ser humano, destruyen sus capacidades e iniciativa y conducen a la involución. La libertad es la condición de toda creación artística, el alimento de la inteligencia humana, la garantía del progreso de la humanidad, la cultura alternativa siempre se aleja del poder político y busca la investigación y la creación espontánea, ajena a la uniformidad y la materialidad. Cuando la cultura se impregna desde la impronta libertaria, anarquista, desde el ejercicio de la libertad individual, desde el crecimiento personal, ajena a coyunturas y ataduras mentales y del poder, sin perder la perspectiva de que esa libertad debe conformar la cultura colectiva, no solo nos incita a pensar y crear, ...sino que nos prepara para actuar... ...son tiempos para la acción... ...para quitar la máscara al actual sistema neoliberal... ...con sesgo totalitario y al neofascismo que emerge... ...tiempos para contrarrestar con argumentos... ...su mensaje alienante, de sumisión, anestésico... ...la cultura alternativa y libertaria... ...nos puede ayudar a ello. Bueno, pues muchas gracias al equipo que ha preparado este vídeo introductorio y por supuesto se puede discrepar o alabar en sus, en sus contenidos ¿no? pero bueno queríamos que eso recogiera un poco el sentir de, de, de este dossier pues entonces si te parece Carlos empezamos contigo ya que has sido coordinador de, del mismo del dossier pues cuéntanos cómo surge cómo se plantea es la segunda parte de, de un <coughs> dossier anterior que se quedó corto en aquel momento no sí así y fue. entonces pues qué nos vamos a encontrar ahí que ¿Qué objetivos planteaba? Bueno, pues eh, esto surgió de la siguiente manera. Cuando a pesar de la escasa implantación social que se nos atribuye, el poder instituido dedica tanto esfuerzo a través de los medios de comunicación en asociar el anarquismo con el caos, con la violencia, eh, con el desorden y considerarlo un peligro, pues eh, a lo mejor era el momento de plantear y de evidenciar cuáles habían sido las eh, implicaciones y cuáles habían sido las aportaciones que las ideas libertarias habían tenido eh, en el mundo de la cultura, que es un mundo que está asociado al concepto de libertad y no en el sentido precisamente que, la, que lo entiende Ayuso. ¿no? Y en ese momento surgió la posibilidad de hacer el, el EP 104, el libre pensamiento 104 y 109, en principio, el 104, nos dimos cuenta de que nos habíamos quedado absolutamente cortos y que no podíamos abarcar todos los movimientos, y decidimos pues, también tratar de incorporar pues, aquellas cosas que se habían quedado fuera y eh, aquellos, acercar a aquellos personajes y a aquellos movimientos que desde los márgenes digamos de la clandestinidad intelectual pues, habían hecho aportaciones que eran realmente... Eh, pues necesario que, que, que la colectividad conociera. ¿no? Eh, partimos de una base. Hay una cultura oficial, es una cultura estanca, es una cultura que está plenamente asimilada por la población y que, como señalan Taylor y Althusser, pues no deja de ser más que el reflejo de los intereses de la élite económica y de la élite social del país. ¿no? Y, eh, como decían Marx y Gramsci, pues es lo que hace que esa cultura que tenemos perfectamente asimilada, es lo que justifica eh, la dominación y hace que el dominado pues vea como natural la figura del dominador. ¿no? Bien, pues eh, pese a todo y dado que desde eh, no vamos a hacer una revolución desde el punto de vista eh, tradicional, no parece que esté en el, en el pensamiento ni en el objetivo eh, de la población en estos momentos, pues eh, hay pocas formas de luchar contra ese paradigma cultural que, que, que, que nos adiestra la forma de pensar, la forma de sentir y hasta las emociones que debemos de sentir y que se constituye a veces como, como un imperativo moral. ¿no? Y una de ellas es la cultura, evidentemente. no una de ellas es eh, a través de la cultura eh, se ha conseguido siempre pues canalizar eh, esa, esa respuesta a, a ese monolitismo. ¿no? Y desde ese punto de vista, pues había que. Ana Puyol nos trajo al personaje, la figura de Manray, que junto con el dadaísmo pues, nos ofrece un movimiento de cambio plenamente vigente en cuanto a ideología, en el sentido de que rechaza el culto al dinero, rechaza el nacionalismo eh, como elemento identitario, la fe ciega en el desarrollismo, el utilizar la ciencia y, y la tecnología como gestores del orden, e incluso rechaza el arte como eh, tranquilizador de conciencias, ¿no? que decían ellos. Bueno, eh, Carlos Monti nos hablará más tarde pues, de, del punk y de lo que supuso ese movimiento y además eh, pues eh, pondrá de manifiesto esos intentos que hace el poder siempre por, por domesticar todo aquello que le resulta eh, que, le, que le resulta ajeno y que le resulta peligroso ¿no? y formalmente son dos ¿no? eh, aparte de otras cosas ¿no? uno de ellos es el, el tratar de domesticar el movimiento pues eh, metiéndolo dentro de la sociedad de consumo y el segundo, del que, pues claro, nos hablará Constantino Bertolo, que es utilizar el mecenazgo, los premios literarios, eh, la crítica eh, artística y tal, como una forma de ofrecerle al artista, de ofrecerle al creador dos posibilidades. Una es la de tener una vida pues eh, relajada ¿no? eh, en torno a su actividad creativa y domesticada y sometida al poder y la otra pues pasarse la vida eh, peleando porque sus ideas y sus convicciones ideológicas y creativas pues, pues eh, tengan una cierta visibilidad social, ¿no? pero bueno eh, esa actitud de lucha eh, como salida única, pues eh, Dolores Marín ya la dejó claro en el LP 104, ¿no? Y es que decía aquello de que para la mayoría de los creadores libertarios, arte, vanguardia y trayectoria vital son la misma cosa. ¿no? Entonces, bueno, desde esa escasa salida, pues eh, Daniel eh, Pinos eh, nos acerca al teatro de Armand Gatí y su convicción de que el lenguaje cambiaría el mundo. No tengo claro yo si eso es así o más bien el mundo ha intentado cambiar el lenguaje, pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, Carlos eh, Ceacero nos, nos eh, recupera la figura de Jean Vigo, y que fue un cineasta de corta trayectoria, pero que fue un referente de la Renouvel Bach, y que decía aquello de la guerra está declarada, abajo los maestros, abajo los castigos, viva la revolución, nuestra bandera debe ser izada. ¿no? Y por otra parte, pues nos plantea la importancia que tiene en la educación, precisamente como... Eh, pues, como asentadora de, de, de ese clima y de ese paradigma en las conciencias y en la forma de ver y de sentir la vida de, de, de los estudiantes. ¿no? Eh, también nos, nos hablarás de Antonio Artero, Adolfo Aznar o Saúl Olite, que son otros cineastas, y de la importancia que tiene eh, el cine en nuestra cultura a la hora de definir ese paradigma del que hablábamos. ¿no? Y nada más, no quiero alargarme más, os dejo con... ...con los diferentes eh, miembros de esta tertulia... ...y en la esperanza de que pues, entendamos la cultura... ...y defendamos la cultura pues, como una puerta abierta... ...hacia nuevos horizontes más allá de los muros... ...que nos impone el sistema... Eh, ...como un virus que evidencie contradicciones y cadenas... Eh, ...una fuente alternativa, una fuente de vida... ...y una fuente existencial... ...y bueno pues una luz que ilumine... ...lo que esconde, ¿no? el mundo que nos intentan eh, presentar... ...y que haga de esa verdad única, pues un caleidoscopio... ...en el que realmente se convierta en una verdad poliédrica... ...y multidimensional, ¿no? Nada más por mi parte y... Pues muchas gracias por ese resumen, donde ya nos hemos hecho... ...una idea de conjunto de, del dossier y si os parece, pues vamos a ir... ...desmenuzando los diferentes artículos y vamos a conectar con Antonio Orihuela que para que nos hagamos una idea de las dificultades que hay en este país por, por, por tan infraestructura pues, modernas, le ha resultado imposible porque no hay suficiente eh, transporte público para, para poder venir desde Extremadura a Madrid a acompañarnos. Bueno, comprendemos además su situación porque está trabajando y tal y en consecuencia, pues por supuesto, agradecer que estés aquí con nosotros. Antonio, ¿nos escucha? Sí, sí, perfectamente. Buenas noches. Muy noche. bien, bueno, Buenos pues... Antonio Liguela ha participado, como decimos, con un artículo que se llama Sembrando la semilla, poesía crítica actual, y Antonio es poeta y escritor, se define como arqueólogo del presente y escritora a destiempo de la modernidad liberal, es un consagrado autor con más de 60 libros, y bueno, su poesía deambula por el delgado y comenta por el delgado hilo reojinegros de la literatura marginal, en un intento de abarcar todo aquello que constituye la ligazón de nuestra vida, con el mundo conformado por ese capitalismo, indagando en el reverso de su trama social e ideológica. Su escritura sostiene en todo momento la tensión de narrar con los de abajo la vida dominada por el consumo y el individualismo burgués. Bueno, eh, todos sus libros, como digo, por pues citar algunos, La ciudad de las croquetas congeladas, El amor en los tiempos de despido libre, etc., tienen como objetivo, según, según se concluye, cambiar el futuro. ...y desde, desde 1999 coordinas los encuentros anuales de, de poetas... ...de más de 150 personas que están vinculadas... En lo que, ...en lo que se conoce como las voces del extremo... ...configurando lo que le llamáis poesía de la conciencia crítica. Bueno, como veis es una persona absolutamente capacitada... ...para hablar de poesía hoy... ...y la primera cuestión, antes incluso de, de, de que aborde el contenido... ...sería, bueno, eh, en este país, no sé si en el resto del mundo... Eh, la poesía es mucho menos divulgada y mucho menos conocida y, y mucho menos accesible que la, que la narrativa ¿no? bueno, la, digamos que es la, la, la hermana, pobre, la hermana ¿no? pobre de la literatura, es la, la menos pop de todas las artes pero desde luego eh, quizás eso sea también una ventaja ¿no? a la hora de, de esa necesidad que tenemos con, con escapar de, de la cultura de masa. A mí me, me hacía escapar del pop, ¿no? A mí me hacía gracia cuando estaba escuchándote que se veían unas imágenes ahí de los escritos, ¿no? Sí. Hay, para mucha gente es como el, como el, como el hito del, del pan eh, de los 70, ¿no? Yo considero que, sin embargo, que deja de ser otro producto más ¿no? de la cultura de masa y me parece más un grupo pop que un grupo punk. Si quisiéramos buscar a, a poetas pan, habría que leer a, a nuestro llorado Jesús Lizano o a nuestro querido compañero Jorge Rismán, a Daniel Macías, a Eva Vaz, a un montón de poetas que sí que son auténticamente pan y que por eso pues, pues están fuera de esos circuitos, ¿no? de lo masivo. Vale, entonces en tu artículo, eh, que concluye diciendo «sembrando la semilla, poesía crítica actual», Hace un recorrido prácticamente desde, desde el fin del franquismo hasta la actualidad y has contado un poco la, la, la trayectoria y la evolución que ha tenido los propios grupos literarios poéticos que han existido para concluir que a partir de los 90 aparece este nuevo movimiento que, que configuráis una serie de autores ya hoy consagrados. Cuéntanos cómo ha sido un poco la evolución de, de esta trayectoria de la poesía desde, desde los años 70. Bueno, la idea, la idea para nosotros era cómo hacer desde, desde unos postulados estéticos radicales y heterodoxos, cómo vincular eso con, con las prácticas libertarias, con ¿no? las prácticas colectivistas, con las, con las prácticas autónomas. Eso estaba por explorar eh, en, la, en, nuestra, en, en, nuestro, en nuestro tiempo, ¿no? eh, Digamos que habría... ¿cómo enlazar con esa cultura libertaria de los años 20, 30? ¿no? Eh, porque lo que había habido entre en medio, eh, desde luego, no, tenía, no, no se podía llamar de, de esa manera. ¿no? Lo, que, lo que aparece recogido en los manuales, en, en la tradición, o en las, tra en las tradiciones en las que se puede eh, uno mirar, eso no estaba en ninguna parte. ¿no? Entonces, lo que, había, lo, que, lo que habíamos conocido desde los años 70... A, para acá, hasta los 90, cuando, cuando empezamos nosotros a, a publicar nuestros primeros libros, eh, y claro, también, porque en esos años también somos bastante jóvenes, tenemos 20, 20 y poco, 30 años, eh, lo que había desde el punto de vista de la poesía española es que la, la realidad eh, era muy difícil de registrar desde el punto de vista de la, de la literatura y de la poesía fundamentalmente. ¿no? había muchas cosas que, que no estaban en la poesía, que habían desaparecido. ¿no? La, toda la poesía desde los 70, o que se hace en los 70, 80, 90, eh, digamos, inserta en, en, en ese discurso de lo, de lo, de lo correcto, de, en ese discurso de la dominación, pues es, una, es una poesía que huye del conflicto, es una, es una poesía eh, muy volcada sobre lo íntimo, sobre lo... Sobre, la, sobre cuestiones sentimentales y sus conflictos sentimentales, etc. Pero es muy difícil hacer un registro de, de, de la realidad colectiva a través de ella. ¿no? Mm. Y nosotros lo que veníamos en ese tiempo era, pues, desde eh, el movimiento, el movimiento de la, en, con el tema de la insumisión en lo, los años 80. Eh, con, con todo el, aquello que fue capaz de arrastrar, la, aquella consigna de OTAN, ¿no? Eh, veníamos también de una cultura marginal, hecha a través de, de fanzines, de revistas, de pequeñas editoriales independientes que empezábamos a, creer, eh, a crear, y, y además introduciendo un discurso que no estaba en, en ese momento, ¿no? Era el discurso de la, de la globalización, del, de la inmigración, de, de la guerra, de la crisis ecológica, del cambio climático, del, del genocidio fascista, la memoria, de la, del, la memoria libertaria de la guerra. Digamos que todo eso eh, se recupera en los años 90 gracias a, a, a esta corriente poética eh, en la que, que se viene a llamar poesía de la conciencia. Mm -hmm. Luego también hay una serie de, de, de grupos editoriales, bueno, de grupos, de, de editoriales bastante cercanas a vosotros que comparten toda esta, toda esta ideología de autogestión, de, de, de, de implicación más allá de lo sentimental en la poesía, pues eso, de, de llevar los conflictos y, y el día a día de la gente y de la ciudadanía pues a, a, a, la, a la poesía, ¿no? O sea, tenéis encuentros de, de esta serie de editores, ¿no? Sí, eh, todo... Durante todo este tiempo, desde los años 90, nosotros éramos conscientes de que esas, esa, esa necesidad de vincular ética y estética eh, también tenía que, que tener una parte práctica, una parte donde nos viéramos las caras, donde fuera posible discutir, y eso generó, aparte de, de, de foros sociales en, a finales de los años 90, y principios de, de, de, este, de este nuevo siglo, el que organizáramos diferentes eventos, como, como siguen siendo los encuentros que hacemos anualmente en, en Mover, de Voces del Extremo, que además se han, se han replicado por, por el resto de, del Estado en, en otras ciudades, mm. y hay incluso a veces que nos juntamos dos, tres veces al año para, pues, para, poner, para ponernos al día de, de diferentes eh, temas, eh, conflictos, necesidades, urgencias o sea que, que en realidad es también vincular no solo el, el carácter de la, de la creación con, con, con el pensamiento sino también con una acción ¿no? con, con una militancia que yo creo que eh, es otra, otra de las características de la gente que, que forma parte de este, de este movimiento, ¿no? que de alguna manera todos son militantes o, o incluso militan en, en varios, en varios eh, colectivos, asociaciones, eh, sindicatos como CGT, CNT, en fin, eh, gente que viene, que viene del mundo de la, de la lucha, del, de las luchas obreras, del conflicto y que, y que desde luego se ve y eso queda reflejado ¿no? en su poesía. Otra cuestión es que no tiene... es el problema de la discusión, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros, nosotros como, también como poetas hacemos nuestra parte y, y, el, y el público, pues, y los lectores y la gente que sienta necesidad también de abrirse a, a, a la cultura libertaria y al pensamiento y a la crítica, pues tendrá también que hacer un poco de deporte, de ejercicio mental y, y, y buscar estos libros, ¿no? Porque sí que existen. Hay, es verdad, como tú comentas, mm. hay pequeñas editoriales, eh, pero hoy en día son fáciles de localizar por internet, ¿no? Mm. Bueno, pues lo tenemos que dejar ahí. Muchísimas gracias. El artículo está muy bien documentado, con cantidad de citas de, de, de este grupo de autores que configuráis. Esta propuesta de, de poesía crítica sí. y simplemente desear que vaya en aumento, porque, porque mmm, yo creo que la poesía. Yo alguna vez le he definido la poesía como, como, como una droga dura, ¿no? Mientras que la narrativa necesita páginas y páginas para trasladarte a situaciones, la poesía con un simple. Eh, po, vamos, novedoso. con un simple estrofa te traslada a un mundo absolutamente imaginario y novedoso, ¿no? Pues muchísimas gracias y larga vida a la poesía crítica muchas gracias a, Cinto, a ti y a todos los compañeros gracias por el programa Salud. Pues un abrazo un abrazo y hasta siempre vale, pues si os parece seguimos ¿eh? presentando nuevos artículos y pasamos al tuyo, Carlos eh, Carlos Monti, que nos acompaña que ya hemos hablado de su de su currículum periodista y crítico musical es, es un artículo que llama 45 años de punk y anarquismo Epílogo, dos puntos, lo que no se contó, ¿no? Eh, bueno, cuéntanos qué no se contó. <risa> bueno, en primer lugar hay que comenzar agradeciéndole a Antonio, que acaba de darnos su opinión sí, sobre cómo percibía él un icono del fenómeno punk de los años 70 como los Sex Pistols, que por cierto es una opinión bastante compartida, pero tengo que empezar precisando que el artículo que se publica en esta edición de la revista Libre Pensamiento, en realidad es un complemento, un corolario a un informe mucho más detallado, mucho más extenso, estableciendo las conexiones entre el anarquismo, sobre todo por la vía del situacionismo francés de los años 50 y 60, con todos los fenómenos que surgen a partir del de punk, no como una, una, una expresión artística estrictamente musical, sino también relacionada con otros conceptos que tienen a su raigambre incluso pues, en todos los vanguardismos de principios de siglo, como luego, si tenemos tiempo, tendré la oportunidad de contaros. Eh, y eh, este reportaje que aparece aquí en la revista Libre Pensamiento, como digo, era el complemento de un informe que se publicó eh, en cinco estregas, eh, un informe de investigación. Eh, que se realizó para complemento, a su vez, de una tesis doctoral del eh, abogado e historiador de Valencia, Leonardo Molinas Pastor, sobre Juan García Oliver, que se publicó por la Universidad de Valencia en el año 2020-2021, o sea, que se concibió, se fue cociendo a fuego lento durante mucho tiempo, incluida la pandemia, y que, como decía, se publicó en cinco estregas por su extensión, tanto en la página web de, de, de Rojo y Negro, eh, punto org como en la página web de Radio Clara de Valencia, que es donde eh, cobra todo su sentido lo que se cuenta en este complemento que hemos publicado en eh, Libre Pensamiento Yo quería arrancar un poco por precisar las palabras de Antonio, me encantado que, que lo dijera, porque efectivamente es uno de los puntos clave ¿no? sobre lo denostado que está hoy día el PUM como otro producto de consumo más, y que si es eh, un fenómeno de puro escaparate y nada más, incluso algunas críticas llegan más lejos, llegan a achacarle o culpabilizarle de la desarticulación de la juventud eh, o su desarraigo distancia con los fenómenos de lucha de clases, por poner un ejemplo, lo cual es un planteamiento que me parece bastante injusto por las razones que ahora brevemente cuento. Y en este sentido quería decía, empezar con una frase que me llamó mucho la atención, que aparece en un maravilloso artículo sobre el icono del cine francés libertario, también en este número de la revista Libre Pensamiento, que fue Jean Bigot, que decía «El cine se rige por las leyes de los feriantes». Esto es una frase literal de él, ¿no? Y ...comprobando, ratificando esa manifestación de Yanvigo, eh, ...a su vez, eh, yo tuve oportunidad hace un tiempo, hace pocos años... ...de entrevistar a un artista jamaicano muy conocido internacionalmente estos días... ...y cuando le requerí para que me explicara la contradicción que había... ...entre sus mensajes de retorno a África y Rastafari y todo esto... ...y la falta de eh, traslación a la actividad política... ...si realmente había ese interés en Jamaica... Eh, él me contestó diciendo, no fue que nunca se me olvidará, en la que decía, eh, es que los músicos no somos gente seria, no hay que tomarlos en serio. Eh, claro, lo dijo entre risas, pero ratificaba lo que acababa de contar, ya en eh, eh, con el tema de la ley de los entonces. Eh, eh, todas las expresiones artísticas han sufrido siempre, no solo el puro, todas las expresiones artísticas, no solo la música popular, han sufrido siempre esta tensión entre la fama, la celebridad, eh, el superego de los artistas, eh, el reclamo eh, por parte de la esencia capitalista de ofrecerte precisamente esa fu ese fugaz estrellato que supone la fama y las condiciones de privilegio que te otorga en relación a desarticular precisamente todo mensaje de rebeldía que se puede realizar. Por tanto, esto no es exclusivo del punk. Uh, hay que recordar que el punk no surge por casualidad, evidentemente, sino que tiene unas conexiones directas por parte de sus principales protagonistas, por ejemplo, el manager de los Clash, de hecho se hablaba de que los Clash eran el grupo, no de Joe Strammer o de Mick Jones, para los que los conozcan, sino de Bernie Rose, que era el manager, un tipo que había que se había forjado precisamente en ámbitos situacionistas, que había vivido la revolución del mayo del 68, que eh, empezó a coquetear con la ética y la estética de los fenómenos vanguardistas, igual que hiciera Malcolm McLaren, ese personaje tan menos tado, que fue el artífice y el creador de ese fenómeno tan nihilista del no futuro de los Ex pistols ese que nos parece que se consume en sí mismo. Y esta tensión eh, se basa sobre todo en la supresión del concepto de capital juvenil, el capital juvenil es una cosa muy novedosa, en realidad, en los años 70, porque se crea en los años 60, particularmente en el mundo anglosajón, finales de los 50, si se quiere, y era especialmente denostado y temido, entre otros, por Guy Debord, en su manifiesto situacionista, cuando renegaba a él, decía, ni siquiera el capital juvenil, eh, con sus usos más mediocres, puede suponer nada en relación al capital financiero. Marco McLaren se empeñó en demostrar que se equivocaba y que se equivocaba sobre la base de que él pensaba que podía probar, tras eh, eh, bueno pues jubilar definitivamente a la generación hippie en Nueva York, manejando a un grupo tan iconoclasta como los New York Dolls, pues eh, eh, podía demostrar que sí se podía jugar con la celebridad y con el concepto de la fama tan capitalistas pero para sustraer el capital juvenil y reorientarlo hacia el caos. Es decir, que mientras que en los años 60, eh, la, el periodo de la juventud, la juventud como una edad diferenciada que no existía hasta después de la posguerra, se construye sobre la base de un consumismo fiel, a partir de los años 70 con el punk, se produce una subversión del sistema a través de mecanismos de pánico moral aprendidos eh, pues entre otras cosas, eh, de, de, de los propios situacionistas, de los letristas del dadaísmo, que se ponen muy en boga a partir de ese momento. Esa tensión, por tanto, entre si es posible subvertir el sistema utilizando el sistema en su contra, eh, persiste permanentemente y genera divisiones, críticas, líneas de pensamiento y de acción completamente distintas, desde artistas que se niegan a eh, facturar productos comerciales como CRAS, que es un colectivo, una comuna, que apuesta por otros funcionamientos mucho más eh, eh, autogestionados al margen de la industria musical y que detestan la industria musical y su formato, y que eh, trascienden, por supuesto, al fenómeno del mero consumismo. A partir de eso, y unido a que eh, hay una conexión directa pues, con el, en Inglaterra, sobre todo, en, en el centro de Londres, con el movimiento Squatter, con el movimiento Ocupa, eh, que va a generar una eh, retroactividad constante, una retroalimentación constante a lo largo de los años 80 y 90, y de otras, eh, otros mecanismos, otras herramientas eh, de integracionismo, por ejemplo, el festival del rock eh, contra el nazismo, que pone un stop ahora que tenemos tan en boga ...a la ultraderecha y la batalla cultural que se está librando en todo el mundo... ...pues eh, eh, pone un stop precisamente a gran parte de la conquista que de ese capital juvenil pretendía hacer la extrema derecha nacionalista de Inglaterra en aquel entonces, sobre proclamas y fundamentos antirracistas, feministas, etcétera, etcétera, que se empiezan a desarrollar a partir de aquel entonces, todo esto son herencias que se van desarrollando como una hidra hasta llegar precisamente, eh, eh, por supuesto, el hazlo tú mismo, el do it yourself, que utiliza los medios de producción a través de la autogestión para no depender exclusivamente de los designios del gran capital, sea en el mercado discográfico o sea en el mercado de la moda, todo esto, digo, acaba eclosionando y llegando hasta el siglo XXI con las luchas antiglobalización. Así que, como veis, es una perspectiva a la que contamos tanto en el dossier General, que se publicó en noviembre en Rojo y Negro y en Radio Clara, en sus páginas webs, como en el complemento que hay en Libre Pensamiento, en este número 109, una perspectiva muy distinta, históricamente hablando, de ver las cosas que la que, pues como de forma muy compartida y generalizada, se hace muchas veces, sobre todo desde España, del punk, como un fenómeno de mero consumo de masas, sin ningún otro predicamento o sustancia propiamente libertaria que, eh, que, que esa, ¿no? Bueno, no podemos no podemos seguir haciendo temas comentarios porque vamos de tiempo regular. Luego, ya sé que me he comido el programa entero. No, no, no no, no, no, va bien. Pero, perdón, yo me gustaría hacerle un, ¿Sí? una pregunta. claro. Me eh, gustaría saber si en esta visión quedas, ¿cuál sería el papel de lo que llamaríamos la crisis del 68 o la aparición de la cultura del 68 o post-68? Bueno, es que si nos ponemos a hablar de asimilacionismo por parte del sistema, podemos empezar directamente por los revolucionarios universitarios de mayo del 68 en Francia, ¿no? Entonces, por eso digo que algunas de las críticas que se hacen eh, contra el movimiento punk y sus diferentes esencias, porque al final no es un solo movimiento, no es algo articulado de una forma organizada, sino que su valor reside justamente en lo contrario, es precisamente esa, ¿no? Eh, no, no, no sería justo, por tanto. Eh, eh, claro que tiene su valor... Pero tiene su valor en cuanto a que sin ese sustento, sin esa eh, eh, eh, coordinación histórica con los movimientos de vanguardia y de subversión que se producen en Francia desde, desde el surrealismo, principalmente, y que pasa por eso dicho antes por el dadaísmo, entre otros muchos, eh, hubiera sido imposible llegar a este concepto de intentar demostrar que se podía aunque luego se ha demostrado que no fue así, pero por lo menos desafiar durante un periodo de tiempo largo al sistema capitalista al poder a la hora de eh, eh, fagocitar todo movimiento o expresión artística de protesta y movimiento de masas que pudiera suponer una protesta, ¿no? Vale, bueno pues Carlos, muchas gracias y desde luego ahí está el artículo para leer y el dossier que, que luego conecta, Luego ¿sabes? al final del programa si hay tiempo eh, no, para a vale. los eh me despediré con un Dios Salve a Juan Carlos y <risa> su régimen vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Bueno, mm, te voy a pedir a continuación vamos a hablar con, con con Tatino Bertolo me he equivocado antes, no es Bertolo es Bertolo. y pero voy a pedirte un favor porque nos está esperando, lleva bastante tiempo en espera eh, Daniel Pinos desde de, de París. Y bueno, acabamos con él y después ya hablas tú eh, con Tantino y después pues Charo. que estamos aquí presentes y así le dejamos a Daniel que, que ya pues pase de nosotros. <risa> bueno Daniel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿nos escuchas bien, no? Sí, te oigo perfectamente. Vale, perfectamente. Bueno, pues, como hemos dicho, Daniel Pinos, perdón, que tengo por aquí el, el currículum, pensaba que lo había presentado, pero no... Bueno, Daniel Pinos es hijo de militante de la CNT de Sariñena de los Monegros, Aragón, exiliado en Francia, actualmente ya está jubilado, pero ha sido responsable editorial de las prensas de la Universidad Sorbona Nueva de París, ...militante de la Organización Revolucionaria Anarquista en los años 70... ...y en la CNT francesa en los años 2000... ...antimilitarista, insumiso... Eh, ...cofundador, y esto es un tema interesante porque Charo está aquí y, lo, y os conocéis... ...cofundador de la Asociación 24 de Agosto de 1944 de París... ...para conmemorar la participación de, de la 9 en la liberación de París y Francia... ...redactor de Le Monde Libertaire... Eh, ...colaborador de Radio Libertaire en París... Y, por ejemplo, el último libro, Ni el árbol ni la piedra, la odisea de una familia libertaria española. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por tu participación. Y el artículo que escribes habla sobre la figura de Armand Gatín. ¿Se dice así? Armand Gatí, bueno eh, En el maquis de las palabras. ¿Por qué este, por qué este título? Bueno, porque siempre ha dado mucha importancia el compañero que ha hablado antes en la presentación de la, la emisión eh, ha retomado las palabras de Gati que decía, siempre creí que el lenguaje salvaría al mundo, le daba esa importancia ¿no? a la comunicación claro, artística, a través de todas las formas de expresión que él tenía, porque era eh, poeta, cineasta era también un hombre de teatro, escribía para el teatro, ponía en escena y él siempre da, ha dado importancia a, sus, a la palabra como forma de resistencia. Y el ejemplo que podemos dar es que cuando él era joven, eh, con 17 años, se incorporó en el maqui de la Berberol, en el centro de Francia, en la región de Corrèze. Y eh, cuando estaba en el maquis, eh, los compañeros del maquis siempre eh, lo apreciaban porque él siempre escribía, a pesar de lo duro de la situación, de, la, de tener que vivir en permanencia en el bosque, él escribía y leía a sus compañeras, sus compañeros poesías. Y cuando fue detenido con 17 años, en el 41, en esta región de la Corrèze, por los uh, guardias móviles franceses que estaban a los órdenes de, del gobierno colaboracionista de Vichy, eh, cuando eh, le preguntó el capitán de los GMR, de, de estos guardias eh, qué tipo de por qué había es, eh, estaba en el maqui ¿no? por qué había esto, tomado las armas frente a, a, a la dominación nazi y él dijo sencillamente dijo yo lo hago para hacer caer Dios en el tiempo y, y es y siempre, en permanencia, después está detenido y torturado. Y en cada momento utiliza la poesía para responder a sus uh, torturadores, a los que lo encierran. Y eso lo vamos a ver hasta uh, toda su vida. Uh -huh. uh, es un lenguaje, es un idioma que él ha, ha inventado. Y por eso uh, le de parole, el maqui de Parol, el maqui porque él venía del maquis, y de las palabras, porque siempre ha utilizado el idioma. También él recordaba siempre que eh, le, le, la lengua francesa eh, era muy importante para él, porque cuando era niño eh, era hijo de eh, exiliados eh, italianos en Monaco, vivía en de Monaco, eh, debido al hecho que no podían vivir en la Italia de Mussolini. Y entonces eh, cuando su mamá, su papá siempre le, le, le, le daban importancia a la escuela como modo de, de, de concientización de, de, de, y de, para, para llegar a tener una, un modo de pensamiento libre, eh, le decían tienes que aprender el francés y antes que todo tienes que ser el mejor el mejor de todos los alumnos en francés. Nosotros los quexillanos, hemos vivido también eso, eh, vivíamos en casas españolas y también eh, teníamos que, eh, en una situación difícil, mostrar que teníamos capacidades para salir adelante. Y él siempre le ha dado mucha importancia a, esta, a este, este idioma, a esta, a esta lengua francesa, como modo de emancipación. Digo, bueno, como tantos y tantas figuras eh, anarquistas olvidadas e ignoradas por la historia, mmm, recuperar a un personaje de esta categoría es absolutamente importante, ¿no? Y además eh, fue muy coherente ¿no? entre la vida que llevó y las ideas que tenía, ¿no? Sí, eh, hablaba antes del, del, la, del maqui, y de su resistencia y de también su detención en un campo de concentración en el Mar Báltico, donde escapó y después, bueno, y, y se incorporó en, en Inglaterra en una, una compañía de paracaidistas y como paracaidista eh, llegó a, a participar en alguna batalla eh, para la liberación de Francia. Y después, él, eh, después de la guerra, eh, tomó Primero, una, una vía era la de eh, eh, periodista, periodista para eh, seguir conflictos internacionales. Entonces, él en cada momento, se, y también otras situaciones, estuvo viajando en la China de Mao Zedong en los años 40, participó en los años 50 ah, y vio el golpe de Estado contra eh, Arbenz en Guatemala, y eso le dio una conciencia política aguda sobre la situación eh, en, en el mundo, no solamente uh -huh. en Francia, pero eh, todo lo que ha vivido le ha, le ha dado una conciencia política muy, muy importante. Era joven entonces, después de la guerra. Estuvo, eh, por ejemplo, estuvo en Cuba en el 62, cuando la crisis de, las, eh, de, las, ¿cómo sé, de los cohetes, como se dice, si tengo los, misiles, los misiles sí, los misiles soviéticos que estaban metidos ahí, pues él llegó con un equipo francés y financiado por el gobierno cubano creó una película que se intitulaba El otro Cristóbal y vamos a ver que a pesar del hecho que en este país donde es la, la guerra, el conflicto es muy importante la gente está movilizada para luchar contra una invasión, como hubo en la, en la Bahía de los Cochinos. Y él va a estar ahí y va, le va a dar un toque a esta película que no tiene nada que ver con la, la cuestión de la guerra, del conflicto con Estados Unidos. Él va, a, y por eso va a estar completamente censurada por el gobierno cubano, va a evocar en esta película el conflicto entre un dictador y la gente que vive en una isla eh, lejana, y se hace inmediatamente la relación con Cuba, claro. Y esta película va a representar en el Festival de Cannes, en el 62, a, a Cuba. Pero esta, esta película nunca estará vista en Cuba. Y vamos a ver después que va a evolucionar eh, hacia el teatro, empezará a, a escribir eh, para el teatro, y poner en escena varias obras hasta el 68. Eh, no voy, a, voy a resumir un poco todo sí. esto, pero su obra es tan grande, tan importante, que es un poco difícil de, de limitarse. Bo, vamos a, a recordar que en el 68 él va a escribir una obra que se intitula La pasión del general Franco, y en esta obra eh, denuncia la, la dictadura, denuncia... Eh, la salvajidad de la represión ¿no? es una, es un, tiene un contenido muy político, claro y muy claramente él es, se define ya anarquista y vamos a ver que sobre una intervención del gobierno franz, español, el gobierno francés, cuando la, la obra ya está en ensayos, va a censurar la obra y va a tener que esperar ocho años Gatti, para poder, poder de nuevo eh, presentar esta obra en París eh, en ese momento cuando estaba la obra programada en el Teatro Nacional de Chaillot, que es uno de los más importantes de, de, de París bueno y, y va a haber un, un momento en la trayectoria de, de Gatti después de la incursión de, en el cine eh, va a romper con las prácticas profesionales eh, eh, en, el, en el teatro eh, va a alejarse de todo tipo de intervención de los actores profesionales. Y entonces uh, va a trabajar con actores totalmente. Uh, Noveles. Uh, claro, claro. Amadeus. Y va, va a ser de ellos su tribu, va a ser mm. su mundo. Mm. Eh, para él va a ser muy importante de trabajar con, con gente de la clase obrera en la fábrica de Peugeot eh, en Mont Montbéliard con obreros y migrantes va a montar una obra eh, sobre eh, el sueño de los trabajadores eh, va a montar otra obra cuando la revolución francesa el aniversario en el 1989 una obra con eh, los que están presos en la cárcel de Florimé Rogis, una obra sobre la revolución francesa ¿no? y él va en cada momento va a siempre tener a partir de, de ahí eh, la voluntad de ya no hacer eh, referencia a lo que, lo que es el teatro profesional. Yeah. Entonces eh. su teatro va a salir de los teatros, va a entrar en las escuelas, en las cárceles, en las empresas, por todo, y va a trabajar con delincuentes, con drogadictos, en permanencia va a tener esa, esa voluntad de estar relacionado con la realidad y la realidad social. Bueno, eh, Armán... Perdón, perdón, perdón. Daniel, Daniel. Digo que quedan ahí muchos, muchos aspectos que comentas en tu artículo. Por ejemplo, el papel importante que tiene su compañera, ¿no? Con, con las películas y el centro de trabajo en el que están. La propia asociación del 24 de, de agosto. Eso que has comentado de, de las innovaciones en el tema de la puesta en escena, del teatro, el cine, etcétera, Pero lo tenemos que dejar ahí lamentablemente porque se nos ha echado el tiempo encima y simplemente agradecerte tu participación y que nos vemos pronto. Muy bien, gracias por vuestra invitación. Venga, hasta la próxima. Gracias, Daniel. Bueno, pues entonces eh, vamos de tiempo muy bien, muy bien quiero decir, vamos ya al límite de... Así que, bueno, pues ahora pasamos a, a Constantino Bértolo que tiene un artículo que has llamado El mecenazgo bien entendido, en el que, bueno, es un apartado fundamental, hemos estado viendo poetas o músicos, o, pero claro, la cuestión económica y el sostén de eso es sin duda muy importante. Y ahí hace un recorrido un poco histórico de cómo ha ido evolucionando el concepto de mecenazgo y, claro, identifica siempre que hay ahí como una, una cuestión de prestigio al, al que se convierte en mecenas y tal, ¿no? Pues coméntanos cómo ha sido esa evolución y, y, y la característica básica que ha tenido el mecenazgo a lo largo de los tiempos para luego concluir, por ejemplo, con lo que llamas el mecenazgo moderno, como si era el crowdfunding o el voluntariado, que, que a ver qué opinión inviertes al respecto... Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Eh, en primer lugar, hay que, yo diría que el mecenazgo, que es una cosa que goza de, de prestigio, goza de buena prensa, por decirlo de alguna forma, consiste básicamente en, en la ayuda personal de alguien, concreto de un mecenas, eh, la ayuda personal para aquello que según él reúne interés general, es decir, que merece la pena para el conjunto de la sociedad, reúne, merece, tiene interés general. Claro, aquí la pregunta, la pregunta es quién define el interés, quién dice que esto es interés, tiene interés para la sociedad o no. En este caso, el que lo define es el mecenas, y el mecenas es alguien que, por decirlo así, goza del excedente, porque el mecenas da dinero, luego, por lo tanto, digamos que vive en la riqueza. Curiosamente, es la riqueza quien decide qué es lo que es interesante o no para la sociedad. Esto me parece que es justo lo que definiría la problemática eh, curiosa de este mecenas, ¿no? Este mecenas. Eh. Claro, eh, el mecenas, ¿qué eh, que es, eh, es lo que hace? Eh, digamos que generosamente, generosamente eh, a esto que él ha decidido que merece la pena socialmente, eh, le da una ayuda. ¿A cambio de qué? A cambio, eh, en principio se diría que el mecenazgo a cambio de nada. Es generosidad. Eh, generosidad. Habría que ver que en el caso de que eh, esta, esta generosidad se tradujese en que este mecenazgo sea anónimo, todavía sería posible pensar que evidentemente hay alguien que, que por encima de su propia persona está ayudando a una causa que él ha elegido él la ha elegido y el dato de que la ha elegido es un el dato fundamental. Pero normalmente el mecenazgo lo primero que hace es poner la cara. Eh, a cambio de, eh, de su ayuda, que recibe de la sociedad? Recibe prestigio, recibe visibilidad, recibe fama, prestigio... ...y por lo tanto, por decirlo así, recibe un capital... ...capital simbólico en este caso... ...un capital simbólico que él va a utilizar... Eh, para, ...para lo que quiera... Es decir, para, su, para, ...para su propio... Para su propio sí. ...bueno, me, me parece que esto... esto es, eh, ...yo diría que es la parte importante... ...la parte importante... ...el mecenazgo históricamente... ...por no andar con todas las honduras... Sí. Bueno, o sea, eh, ...nace por supuesto con mecenas... Eh, el griego, pero básicamente... ...aparece la figura del mecenazgo... ...como donación de económica... Eh, ...por de alguien que se... Eh, presume de generoso y presume de saber qué es lo que la sociedad necesita, bueno, es básicamente a partir de la Revolución Francesa, es decir, a partir de la aparición de, del capitalismo. Bien, esto que ha, ha ido sucediendo? Se ha ido sucediendo que eh, lo que llamaríamos en principio fue una actitud ética, una actitud ética se ha ido conformando, eh, de, según el capitalismo se ha ido desarrollando, en lo que llamaríamos simplemente ingeniería social. Porque hoy el mecenazgo y la nueva ley que se está eh, ...se está estudiando y en marcha, lo digamos, lo confirma... ...hoy el mecenado consiste en decir... ...a cambio de tu generosidad vas a recibir por parte de todos los ciudadanos... ...en representados por el Estado, unas ayudas fiscales... ...es decir, a través de deducciones, a favor de decir... ...es decir que, digamos que ya, no, ya no es que empiece por uno mismo... ...sino que empieza por su declaración de la renta... ...esto es, digamos, que eh, históricamente se ha pasado de la ética a la ingeniería fiscal... ...esto sería la, el resumen de la decisión para no meternos en, en más honduras... ¿no? Ahora, Ahora bien, ahora bien, eh, creo que el mecenado moderno, los, los, digamos, las últimas líneas del mecenado, se centran en dos fenómenos, en dos fenómenos que digamos que eh, admiten cierta, eh, ciertas posibilidades contradictorias. Es decir, una es el, el crowdfunding y otra es el voluntariado. El crowdfunding es, sería la ayuda de muchísima gente eh, que con pequeñas ayudas eh, pone en cuesta. Eh, Pone ayuda bueno, pues a una actividad, ¿eh? una actividad ¿eh? que uno diría, hombre, pues es una forma de que eh, proyectos que de otra forma no recibirían eh, el apoyo económico de lo que llamaríamos las entidades dominantes en, en la sociedad, bueno, pues a través de, esta, de este confundo, a través de pequeñas ayudas, a lo mejor se puede visualizar o realizar eh, tal proyecto. Esto sería eh, eh, eh, un, un fenómeno curioso, porque al ser muchísimas las ayudas, al ser muchos los mecenas pequeñitos, digamos que el anonimato casi casi estaría garantizado. Claro, el problema desde mi punto de vista es que una vez más, una vez más, hay eh, y habría que ver con qué técnicas se consigue, con qué técnicas se consigue que te apoyen. ¿no? O sea, ¿qué es lo que vendes para que te apoyen? Entonces, en este sentido, me parece que eh, eh, vivimos en una sociedad donde todo se ha convertido en mercancía y, por lo tanto, curiosamente, lo que es necesario para que el crowdfunding funcione es el marketing. Un marketing... Eh, ...voy a decirlo... puede ser un marketing de izquierdas... ¿eh? Uh -huh. ...y puede ser un marketing progresista... ...pero no deja de ser marketing... ...no deja de ser tener que venderle a la sociedad... ...en este caso, a la, al núcleo... ...a la parte de la sociedad que te interese... ...bueno, un, un producto... ...un producto que es el, el crowdfunding... ...y por lo tanto el proyecto que lleva incorporado... ...es decir que hay ahí un juego de contradicciones... ...bastante, bastante interesante... ...lo mismo sucede con el voluntariado... ...es decir, tú no dirías... ...hombre, pues una sociedad en donde, por ejemplo... Eh, eh, ...uno voluntariamente... Eh, los sábados acordaros de los famosos sábados comunistas se dedica a, a, a digamos a, a hacer carreteras o caminos vecinales en, en un sitio donde la iniciativa del Estado no llega bueno pues oye dirían fíjate nos, todos los sábados nos juntamos y hacemos carreteras para para que llegar a aquellos sitios donde no se llega bueno eh, evidentemente parecería parecería que eh, aquí hay una posibilidad de desarrollo colectivo eh, e, que, que no, deja, no deja de necesitar ser estudiado, no deja de ser estudiado. Ahora, inevitablemente, desde mi punto de vista, repito una vez más, qué es lo que sucede. Sucede que, bueno, es que que se toman decisiones de forma eh, toman decisiones eh, digamos al margen mm, al margen del interés general o del bueno en principio puede ser yo para, eh, para ponerlo en duda simplemente voy a leer aquella una una intervención del maestro anarquista eh, Miguel Montoya que dice yo creo que muy claramente la ideología anarquista rechaza el arte surgido del mecenazgo por considerarlo servil inseguro para el artista, pues depende de los gustos e intemperancias del mecenas. Es decir, ¿por qué? O sea, ¿quién decide que, de estos, estos, que estas carreteras que se van a hacer los sábados entre todos, por, por qué esta carretera y no otra? Es decir, el problema es las prioridades de, de dónde salen. ¿no? ¿Quién jerarquiza? ¿Quién jerarquiza las necesidades de esta sociedad? Este es el problema, me parece que es un problema político que está, digamos, ligado absolutamente a una cuestión económica. Me parece que con esto, simplemente eh, para resumir, yo resumiría el mecenazgo con aquel verso que me parece fundamental de, de, de, de, de Vladimir Holland, que dice, la avaricia comienza en el dar. Constantino... Eh, como estudioso del mecenazgo, que así se demuestra en el artículo tan amplio que has escrito, a mí me gustaría hacerte una pregunta muy corta. Eh, con esta implementación constante que estamos viviendo del voluntariado, ¿no estamos asistiendo a la normalización de una nueva clase de explotación laboral? Sí, ¿Tú qué sí, opinas? A, absolutamente. Desde mi, punto de vista, desde mi punto de vista, yo le llamaría una especie de autoexplotación laboral. Curiosamente, y, y, y incluso eh, que, que recibe entusiasmo y entrega. ¿no? Hay un entusiasmo eh, de, de pronto, eh, de, de forma subsidiaria, está solucionando problemas que tendrían que solucionarse en otro ámbito. Me, me parece que es... Bueno, este, este, el propio este, mercado eh, laboral. Eh, ¿no? Claro, el propio mercado laboral. Es decir, que, o sea, ¿Por qué el voluntariado está quitando puestos de trabajo, por ejemplo? ¿no? Me parece que es una parte que, curiosamente, no se suele poner encima de la mesa cuando se enumeran las virtudes del voluntariado. Me parece que este es el dato fundamental. ¿A ¿no? este voluntario a quién está sustituyendo? Por otro lado, por otro lado, el voluntariado, que tiene sus raíces en Norteamérica, el voluntariado, curiosamente, si un, un, un, tú ves un, un currículum de hoy... ...todo el mundo pone su parte de voluntariado... ...no, no fui voluntario durante no sé qué... Sí, sí. Eh, eh, ...es decir... Pues, ...se ha convertido en capital laboral... ...por decirlo de alguna forma... ¿eh? Sí. ...me parece que eh, una vez más se demuestra... <coughs> ...que eh, en el mecenazgo hay algo... Eh, que, ...en fin, turbio... <risa> ...por ser discreto... Ahí, ahí hay, en el artículo... ...hablas por ejemplo del caso de, de Amancio Ortega... ¿no? ...de, sí, sí. de cómo... ¿Cómo? Él, ...deja de pagar impuestos de mil y pico de millones... ...y luego pues subvenciona o a sí. tal, ¿no? eh, Pero hay una cosa también interesante, Yo, mm, es decir, por ejemplo, las ayudas estatales a, al cine, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sería, claro. un, sería un modelo, sí, o, o el modelo francés que sería que una parte de la, de la entrada de cada espectador, ¿no? Vaya a esa ayuda para luego potenciar proyectos culturales, porque sí, evidentemente... Sí. El, el que crea, el artista, el músico y tal pues se eh, tiene que comer, ¿no? Entonces, mm, eh, el apoyar económicamente eso pues eh, evidentemente son dos modelos la gente colabora yendo al cine de su país o de tal y, y una sí, parte... Pero lo, lo que que preguntarse es que... Eh... ¿A, ¿a qué cine va la gente? O sea, ¿Quién crea las necesidades de ver tal película y no tal yeah. otra? Es decir, para entendernos y al final, ¿por qué esto se subvenciona y esto no? ¿Qué es lo que no recibe ni, ninguna ayuda de los mecenados? Por ejemplo, ¿qué tipo de cine no, no, no, no, eh, no, recibe, eh, eh, no recibe primero ni siquiera atención visual para sí. que la gente vaya? Es no, decir que todo va ligado. Sí, o sea, eh, eh, y por lo tanto habría que preguntarse, bueno, eh, eh, es, ¿es justo eh, que a lo mejor mm, por las circunstancias que sean aquella aquel producto artístico que ha lagado más las voy a decirlo así las bajas o altas pasiones del público eh, como consecuencia de su éxito taquillero eh, bueno me parece sí. que claro es que aquí hay que cuestionarse ya evidentemente en qué consiste eh, el arte ¿no? Y esto me parece que seguramente es algo que está detrás de todos de todo los artículos de, de, de la revista en este número. Yo, que si yo me leo en conjunto ¿no? y lo que leo dice aquí todos estamos dándole vueltas a algo eh, que en fin, que es difícil de coger y eh, es el término de arte. Sí. ¿no? Eh. Bueno, pues lo dejamos ahí ¿eh? porque, porque, como digo, vamos mal el tiempo. Antes de pasar contigo, Charo, me comunican que vamos a ver el, el vídeo de Ruesta, que es un pueblecito que tenemos ahí... Eh, rehabilitando ¿no? y teniendo proyectos de integración con, el, con los pueblos de alrededor y por tanto compañeros, ponerlo y, y así descensionamos de no sé si esa palabra se dice <risa> <risa> Bueno, pues ya está perfecto. Nos queda la última intervención de la compañera Charo, que le hemos pedido, como decía, que, que hablara de un artículo que se hace en la revista, que es Aurora y Esperanza, tres catas de cine anarquista español, que han escrito Pablo Pérez Rubio, profesor y ensayista, y Javier Hernández Ruiz, narrador transmedia y profesor y ensayista de arte, y bueno, te hemos pedido que lo hicieras tú, ya que además eres la coordinadora de la Comisión de Memoria Libertaria de hace mucho tiempo. Y, y volvemos a lo mismo: es decir, son tres autores anarquistas sistemáticamente ninguneados, olvidados y no tenido en cuenta a la hora de, de, bueno, pues de su conocimiento. Y que la revista de estos vamos, los autores han rescatado de, de ese anonimato. ¿no? ¿De qué autores se trataban? Sí, pues eh, los tres eh, cineastas de los que nos hablan eh, Pablo y Javier eh, son Antonio Sau, eh, Adolfo Aznar y Antonio Artero, que los ha rescatado efectivamente porque yo, Antonio Artero, sí que me sonaba algo, pero de los otros dos no, no me sonaba nada. El, de una forma bastante breve y además con una fácil lectura, nos hace un repaso primero haciendo una crítica al cine, a, a lo, que es el, el, lo que es el objetivo del cine. Eh, hace una referencia a Kropotkin en el que dice que el arte debe estar... Eh, eh, su objetivo debe estar puesto a, a, la, clase, a, la, a la causa de la, del pueblo. Y, y en este caso, mmm, pues comenta que no, el cine no ha conseguido ese objetivo de forma general, y esto es como tres, eh, la, las tres excepciones que, que se pueden eh, destacar. En este caso, pues, nos hace ya una pequeña eh, biografía de cada uno de estos autores, pero para mí lo más importante que, que podemos destacar es que nos hace una crítica sobre varias eh, películas, en este caso, Aurora de Esperanza, que, que rodó Antonio Sau eh, en 1937, y ya hace ahí una reflexión respecto a que las, eh, las películas que se hacían, bueno, los rodajes que se hacían en ese, eh, durante esa época, habitualmente eran documentales pues eso, a, eh, sobre la revolución, sobre la situación de la guerra, sin embargo esto es un film de, de ficción, y que bueno a pesar de ser un film de, de ficción, una película de ficción, eh, acaba haciendo una una transmisión de lo que es el objetivo de la, de la película, que es la transmisión de la militancia. De forma que Juan, que es el protagonista de la, de la película, eh, pues eso, que está viviendo una situación penosa, pero acaba con una. Con, llevándole desde ser un obrero pisoteado a ser un referente, un Mesías de, de la clase trabajadora que, que sabe que puede salir adelante. Eh, hace una crítica, pues, bueno, son críticos cinematográficos, y bueno pues hace una, eh, una explicación de el tema técnico y el tema de desarrollo del argumento eh, pues a nivel académico, que para eso ellos son especialistas en la materia. Eh, lo que sí que mm, nos destaca en este caso es que a pesar de, de que era pues, una, un autor, un, un director de cine que tenía una categoría y que tenía una valía, eh, realmente por la guerra lo que le supuso es eh, la represión y, y bueno pues la, la industria cuando pues, acabó la guerra no contó con él para nada y por lo tanto pues, perdimos un, una persona que podía desarrollar un, una gran tarea que no, no pudo realizarla. Eh, esto era en, en la Barcelona de, de los años de la guerra. Sin embargo, en Madrid es, eh, tenemos ahí a Adolfo Aznar, que aunque eh, el sindicato de espectáculos de la CNT prácticamente casi toda la, la producción que hacía era pues eso, como he dicho antes, de documentales, las colectividades. Eh, pues el Adolfo Arnar eh, fue uno de los que realizó gran, muchos, muchos documentales y que se le ha reconocido mucha, eh, mucha categoría en su, en su realización y, pues eso por ejemplo, eh, ellos nos destacan que podemos aquí recoger los trabajos de las colectividades que se producían, pues así tenemos su, su, pues un documento histórico para, para poder estudiar. Y el tercer anagón es el que nos habla, es Antonio Artero, que bueno, es mucho más joven, nació en el 36 y su afinidad con el anarquismo era a través de su madre, que era, era libertaria. Él se afilió ya en el 70 en el Sindicato de Espectáculos de CNT y participó de forma orgánica en varios, en varios comicios, eh, Estuvo muy integrado y además eh, lideró eh, ideas del, del cine libre. Una de las ideas, por ejemplo, era la que estabas comentando ahora, que, que se producía en eh, que se, lo, lo de el, una parte de la recaudación, de, la, de, la, de lo que pagas de la entrada, que revierta en proyectos eh, artísticos. Y este, esta persona, Antonio Artero, que para mí era el más, eh, más conocido, pues eh, participó en las Jornadas Libertarias del 77, presentó ahí una película y, y varios eh, cortometrajes. Eh, yo la verdad que lo desconozco, pero bueno, yo creo que, que según lo que me lo comentan en los autores, eh, generó todo tipo de, de opiniones. Había quien estaba bucheándolo y otros que lo estaban aplaudiendo a Raudales. Eh, y, y bueno, esta persona eh, participó, intentó movilizar, hacer colectivos, organizaciones eh, dentro del cine, eh, siempre con el objetivo de, de llevarlo a través del proyecto anarquista. Y bueno, pues poco, poco realmente pudo, pudo sacar adelante porque además pues eso chocaba con muchas de las. De, de los proyectos que, que iban iniciándose porque no le gustaba el, el cariz que iba tomando. Y un, uno de los, que es por lo que yo le conocía, uno de los hitos de su rodaje es el mitin de, de la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes en el 77, que cogió su cámara y se puso a rodar y bueno, pues ha sido utilizado también para eh, las... Eh, un, recientemente una película de entusiasmo que, que se que se, ha, se proyectó en, creo en 2018 y en el que se veía pues eso lo que era el surgir de, del movimiento libertario y otra la verdad es que tuvo poco éxito eh, a nivel comercial él eh, consiguió eh, producir y, y, y estrenar cartas de, desde Huesca pero que no tuvo apenas éxito en la taquilla y, y, y a través de ello sí que hacía esa crítica eh, ...del cine, de cómo no se, no se implicaba en poder modificar la situación de, de la sociedad. A mí me parece un artículo muy interesante, sobre pues, todo sí. porque nos da a conocer a, a estas tres personas... ...que son desconocidas por, por, para, la, para la sociedad muy en general, bien. y es una forma de poder buscar esos, esas películas. Y también quería hablar de, de otro aragonés que, aunque no es cineasta... Eh, es un artista, que es Ramón Azín. Nosotros tenemos eh, la Casa de Cultura en Ruesta, que acaban de poner el, el, el anuncio, que está dedicada a Ramón Azín y que, bueno, pues... Eh, bueno, con además, su... además eh, conectando con... ...es un mecena de la, de la película de eh, Por Buñuel, eso lo quería decir, ¿no? claro. la relación con el claro. cine es que él financió la película de Buñuel, de Las Urdes, Las Urdes. Eh, Tierra sin Pan... ...con eh, la lotería que, que le tocó <risa> en la Navidad y la dedicó a eso para... Eh, y es una película que está con toda la intencionalidad de, de denuncia de la situación y por eso pues... Mm. Eh, y sus pajaritas que es un símbolo que, que es un símbolo de la libertad y que no pertenece a nadie, que es un, una pajarita para todas Muy bien, pues bueno, muchas gracias como hoy es el último día de el último día de, de vamos, el último programa de esta temporada porque ya el número 110 que está para ahora mismo en imprenta todavía no ha salido y por tanto no lo podemos presentar va sobre la ruralidad, ¿no? Rehabilitar, no rehabilitar, sino rehabilitar lo rural, pues ya habrá ocasión de presentarlo. Entonces, aprovechando eso y que son condescendientes los telespectadores y el propio estudio de grabación nos han dejado algunos minutillos más. Para que tengáis al menos un rato de, de hablar, de debate. De, ya habéis quedado con muchas cosas pendientes, pues venga, vamos rápido. No, antes de que antes de que pasemos al debate, <coughs> no, no quiero dejar eh, la oportunidad de presentar a Bululú, ¿eh? el artículo de burulú, de la entrevista burulú. que hacemos a Ros. Ros sí. Benet, que, bueno, pues eh, Emilio Pedro Gómez contactó con él y es un personaje, pues que. Bueno, eh, la primera pregunta que iba a plantear era precisamente una de Antonio Artero, que decía que si era posible la cultura libertaria en una sociedad de mercado, ¿no? y que él contestaba, no nos va a dar tiempo, pues así ya la contesta él mismo, dice, solo podrán buscarse formas nuevas si se quita al producto cultural su valor de cambio. Mientras sobrevivan los popes que tienen acceso a la producción y los antones que establecen los juicios estéticos, no puede hablarse de que hayamos conseguido una cultura libertaria. El libertario tiene debe tener una visión más globalista. Bueno, pues... ¿Perdón, eh, más? Globalista. Eh, Rosberet eh, Bululú, como él mismo se llama, pues es un personaje que lleva diez años recorriendo pueblos, de, de sobre todo del Pirineo, y haciendo teatro pues para la gente, digamos, que no tiene acceso al teatro, ¿no? La cultura, por más que a lo mejor no nos parezca, en estos momentos es muy cara, ¿no? Y entonces, pues, eh, Bululú es el escalafón más bajo de, de, de los comediantes ambulantes, ¿no? Y él eh, va a los pueblos, eh, sin que lo llamen, eh, hace la obra... Después de hacer la obra, pasa el sombrero, sí, pues se va, va, y quien sombrero, quiere aporta. Cómicos antiguos. Sí, Exactamente, sí. como los cómicos antiguos. Y entonces, pues yo os invito, para no alargarme, a, a ver la entrevista. ...que le hizo Emilio Pedro Gómez, que es el otro coordinador... ...y en la que, bueno, pues él va desgranando toda su relación eh, personal, ¿no?... ...pero sobre todo lo que más nos impactó de, de eso es que dice que él justifica su vida... ...es decir, que no está dispuesto a pasar por el aro... ...que no está dispuesto a ir a, a los teatros oficiales... ...y que, vamos, que va a seguir componiendo, eh, bueno, lo que decíamos de, de Kropotkin antes, ¿no? ...obras para el pueblo, ¿no?... Y bueno, no me alargo más, pero vamos, os invito a leer la entrevista que creo que ha quedado... es un ejemplo de coherencia. Sí, sí, tremendo personaje de a mí me ha impactado mucho leerlo, que hubiera alguien encarnando esa posición, ¿no? Sí, sí. Y que además creo que encaja eh, cuando habla de que hay que eh, eh, prescindir del valor mercantil de la cultura para que sea una verdadera cultura libertaria, perfectamente con algo que había estado comentando Constantino que yo me había quedado con, el, con ese guante en el sentido dialéctico para estirar más el chicle, ¿no? el argumento, y es precisamente la cuestión del crowdfunding, cuando él mencionaba que no dejaba de tener un carácter mercantilista en el sentido de que tú le ofreces algo a cambio de la aportación o microcrédito, que en definitiva es lo que es el crowdfunding por parte de múltiples usuarios. Y claro, esto a mí me lleva a, a plantearlo ahora en términos actuales, del siglo XXI, qué herramientas culturales con alguna arraigambre libertaria, alguna aportación libertaria, pueden tener utilidad en el contexto actual en el que estamos, en donde, eh, en mi opinión, eh, no solo en el caso del crowdfunding, sino realmente cualquier propuesta de expresión artística, necesariamente está trufada porque los canales de divulgación, es decir, de dar acceso al público más o menos restringido, Pasan por un mercado de redes sociales, por un mercado clientelar de internet, que está literalmente regido por publicistas. Es que vivimos en la dictadura de los publicistas. Todo está condicionado a unos determinados formatos técnicos, con la generación de un determinado impacto, se ha reconvertido el sentido de los situacionistas del epater, ¿no? que se sí. decía en francés, del impactar, sí. eh, eh, para trasladar cualquier tipo de mensaje, contenga una expresión artística o no la tenga. Eso es un lenguaje puramente publicitario. Entonces, cuando Guy Debord hablaba de la sociedad del espectáculo y, de, y del detournement, que es el retorcimiento de una situación eh, existente o creada a propósito, que tan hábilmente manejaron después los ideólogos punks ingleses de los años 70, eh, saltando evidentemente mucho de la experiencia previa de The Angry Brigade y de otros eh, eh, malabaristas de la sociedad del espectáculo y de creación de ese pánico moral que es lo que definió ante la sociedad bien pensante que es lo que definió eh, la consolidación de las llamadas tribus urbanas que no empiezan ahora, empiezan en los años 50-60 eh, esto eh, en la actualidad resulta más, prácticamente imposible porque incluso las eh, luchas identitarias que hoy conocemos y que hay de lo mío, ¿no? que tanto se discutía sobre esto en el 15M eh, llevan ya marca del capital es decir, tenemos el capitalismo verde tenemos determinadas luchas feministas determinadas, porque feminismos hay muchos eh, tenemos luchas antirracistas también con marca registrada el tipo Black Lives Matter en Estados Unidos por tanto, mmm, si seguimos el axioma de Búbulú Definitivamente va a ser complicado encontrar herramientas, salvo que las creemos de nuevo, basadas en lo que nos había servido hasta la fecha, en un universo y en una eh, relación global que no que no permite escaparse de ese de esa herramienta única y dominante que es el mercado publicitario. ¿no? Bueno, mmm, Me dicen que nos os queda una última intervención breve, sí, de, medio, de medio minuto a cada uno. Yo, bueno, no, se nació, bueno, no, yo simplemente eh, estoy muy, muy mucho de, de acuerdo con, con Montecarlo. Este es el problema, ¿no? el, problema de, el problema dialéctico y el problema cotidiano. o Es sea, decir, que eh, eh, vivimos, eh, es más, nacemos en el capitalismo y casi todos morimos en el capitalismo. Es decir, ¿cómo, eh, la pregunta, ¿cómo se puede hacer algo contra el capitalismo dentro del capitalismo? Es decir, es decir a mí, voy a decirlo así... Eh, me da mucho miedo el pesimismo, porque el pesimismo es muy conformista. Uh -huh. O sea, a mí me parece que el pesimismo es hiperracionario. Es decir, eh, el optimismo a lo mejor tiene algo de idealista. Bien, mira, prefiero el optimista, con que sea con un toque ideal, al, al pesimismo, me parece. Y yo creo que, por ejemplo, para entendernos, aquí lo que estamos hablando es ¿qué espacios fuera del capitalismo pueden existir? Bien, yo lo voy a decir así. Bueno, los espacios de militancia anticapitalista yo creo mucho en la militancia, porque la militancia crea espacios, lo que se crea es un tejido, y ese tejido es el espacio en donde, en donde todos los fenómenos artísticos que sean, que no estén a favor de la hegemonía, pueden tener lugar, porque el problema de decir no es a dónde van, no. Entonces, hay que crear sitios a donde el no al capital vaya a algún sitio, tenga sentido. Y en ese sentido, yo creo que la militancia, la militancia es, sigue siendo para mí, me parece el espacio, es decir, la, la estrategia, la estrategia para poder dar salida a, a, a lo que llamaríamos esta imposibilidad de, de manifestarnos. A mí me parece, me, me parece que hay que parecerlo así. Eh, Solo los espacios de la militancia política revolucionaria eh, son tienen capacidad para crear una alternativa, un espacio fuera del capitalismo. Entonces, eh, en, esa, en esa confianza, por decirlo así, eh, sigo pensando. Y lo mío es muy breve. O sea, yo de Bulú, de todo lo que dijo Bululú ahí, lo que más me sorprendió es aquello de que decía, yo no soy un teórico del anarquismo, dice, yo lo siento en el corazón. Bueno, eh, Charo, ¿tienes la última palabra? Que no, estamos que a aplaudo a <risa> <risa> <risa> eh, Deberíamos sí. ser todas. Que todos, todas. Y cerramos, pues, cerramos. Bueno, cerramos entonces, así. efectivamente, hay que construir alternativas al margen del capital, al margen del sistema, y eso pasa por espacios de autogestión, espacios de horizontalidad espacios de creación libre sin condicionantes de ningún tipo y espacios como, como esta revista como esta, o sea, bueno me que... pues eh, daros las gracias eh, de verdad que, que tenéis habéis puesto vuestro tiempo y conocimiento e intelectualidad al servicio de, de esta buena causa que yo creo que es la cultura y el pensamiento libre ¿no? y ya está, despedidnos simplemente que no tenemos más tiempo nos veremos en la próxima Temporada y salud y éxito. Bueno. Salud. salud. salud.